Señoras y señores, esto es la fucking Vuelta a España. ¡Vamos, oh, qué bien? ¡Ay, ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Aquí San Juan al aparato. A las 6 de la mañana ha sonado el despertador. Pillamos avión y nos vamos a vivir la Vuelta a España desde dentro. 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, gentlemen, just a word of warning. If any of you are, If you are not convinced that you have a tingler of your own, the next time you're frightened in the dark, don't scream. Estamos en Alicante, para adelante cómo los de Alicante, donde hoy vamos a vivir la etapa de la Vuelta a España. Desde dentro, hoy con la gente de All In Biking. Ahora os contamos de qué va la cosa, que tenemos una charlita, una mesa redonda, una presentación. Hoy vivimos la etapa de la Vuelta a España desde dentro como hemos hecho en tantas ocasiones Help them life. And life. Señoras y señores, Burgos BH, listo para la etapa contrarreloj de la etapa 10 de la Vuelta a España. Ahora contaremos qué estamos haciendo aquí. Esta es la parte donde el ciclista que está a punto de empezar su contrarreloj se espera hasta que le llaman. Yo estoy aquí, la madre que me parió. O sea, estoy corriendo mi Ultraman y mi Ironman particular. Ahora veremos a algunos de los mejores ciclistas de esta Vuelta a España, cómo calientan, cómo salen, cómo terminan, cómo llegan a meta, pero antes tenemos, ojo, cuidado, ¿eh? esto es calité, una mesa redonda donde el jabalinchi y otros ponentes, entre ellos y Bernau, tenemos que presentar una app que es patrocinadora de la Vuelta a España, que se llama All In Biking, y que es una app básicamente basada en qué hacer si te roban la bici, ya sabéis que a mí me la robaron en su momento, aunque la recuperé. o qué hacer si, por ejemplo, tienes un accidente en carretera. O qué hacer si, por ejemplo, estás haciendo mountain bike y te encuentras, o yo qué sé, trampas para ciclistas Así que vamos a dar aquí la ponencia, charla, mesa redonda, presenta Sao Y luego, a darle a los tragos. Somos los socios fundadores de All In Biking SL, una aplicación móvil que va a salir dentro de muy poquito, dentro de prácticamente un par de semanas. Menos del 0,55% de las bicis que se roban se recuperan por parte del usuario. A mí, por ejemplo, me la robaron. Somos más de 20 millones de ciclistas en España, más de 20 millones. E insisto, uno de cada cinco nos han robado la bicicleta a 4 millones de personas. A ayudar a víctimas como yo, ¿vale? A recuperar todo esto, no a recuperar un trozo de hierro. Si algún día, por desgracia, me roban la bicicleta o compro una bicicleta, y sepa que no es robada, ¿vale? Y la segunda, que pueda tener una comunidad de usuarios, de millones de personas, que si me ocurre cualquier cosa, me puedan apoyar. Creo que esta aplicación lo que tiene que intentar hacer es sacar lo mejor de las personas. Porque al final una aplicación... Eh, un deporte, una idea, lo hacen realidad y éxito, con no las personas. La parte de seguridad, yo cuando me he visto en el vídeo aquí, ese vídeo, si no recuerdo mal, yo creo que es de 2016, 2016. Que, que me robaron la bici, y tuve la suerte que entre los cientos de miles de personas que, que seguían los vídeos, que luego lo compartieron, pues tuve la suerte que esa bici apareció. Y luego la otra parte de seguridad, que cuando hablamos hace meses, las primeras veces con vosotros, yo creo, al menos no la recuerdo tanto, si ya la teníais tan desarrollada y me ha gustado mucho verla hoy aquí, que es la... a día de hoy los ciclistas estamos jodidos en todo. Eh, si sales a carretera, por los coches, porque por suerte cada vez hay eh, conductores más concienciados y conductores que te respetan más, pero siempre hay algún cabrón... Eh, o algún cabrón que va borracho y que va drogado, literal, eh, de este pasado fin de semana, cada fin de semana tenemos noticias de que a alguien le han atropellado, que el conductor ha dado eh, positivo en alcoholemia, que ha dado positivo en drogas, que luego eh, ha huido eh, y no ha socorrido a la persona y quizá si la hubiera socorrido eh, habría llegado a llevarla al hospital, pero en lugar de eso la ha dejado muriéndose como una rata. entonces Todas estas cosas que las incorporéis eh, a la hora de cuando haya un impacto o cualquier cosa como esta es muy importante. Y luego, muchos hemos dejado la bici de carretera para irnos a la montaña y en la montaña nos encontramos lo mismo, que hay cuatro cabrones que se dedican a poner trampas. Que una comunidad eh, que de por sí, como decía Sete, es, está concienciada, es solidaria, eh, se ayuda, como explicabas tú en la, en la propia presentación, si eh, enseguida nunca le niegas la ayuda o un cop de más a la persona que tienes ahí al lado Coño, solo con una bici que salvemos Y luego más importante todavía, solo con una vida que salvemos Pues ya, ya salimos ganando, ganando Don't, scream, don't, talk, don't Familia, ya estamos en la zona de salida. Nos la hemos medio colado hombre. a la zona B. Como veis, ahí, ahí tenemos está. al speaker. Seis, Aquí tenemos a cinco, los corredores cuatro, que van saliendo. Tres, y dos, vamos a ver ahora salida la de las salidas de los mejores corredores de esta Vuelta a España. Eso sí, calda guapa que no van a pasar. Pero antes, corredor, tú Gregor, habéis en la mesa el redonda, Austra, que han sacado vídeos del jabalí de 2016, de equipo, que esto yo no lo sabía, años, Austria, con, con, bueno, 2017, con cara un poco más joven, pero sobre Colombia, todo de cuando me robaron tiempo, la bici 2020, en 2016. ¿Os tipo, acordáis de eso? Si no os acordáis, ahora es lo veremos. Tertia, pero sobre todo, Marc, el urbano, ciclista de la, morista, de la morista, comisaría del Raval de Muchas gracias por la recuperado. Mira, hay que mirarlo bien. Estoy vivo. Eh, cuando robaron la bici yo no estaba delante porque si llego a estar delante me imagino que me lío ahí a hostias Y ahora mismo probablemente tendría bici pero estaría en la cárcel por la somanta palos que le habría pegado Me voy a hacer un collar con esto Os voy a pedir ayuda, la, lo único que se me ocurre en lo que me podéis ayudar es por favor Compartid este vídeo a lo loco Porque aún me queda la esperanza De que como esta bici era Muy única, muy única, me refiero que Por las ruedas que le puse, que son estas ruedas Que veis aquí, por los colores de la bici Por ser una fixi, pues creo que es Una bici que debe ser bastante única ¡Mírala, mírala, mírala! ¡La madre que la parió! Ahí está la bici, espérate Que ahora os lo enseño, en el vídeo de hoy os voy a enseñar Varias cosas, una, cómo ha quedado la bici Porque el tío que la ha retocado, madre mía Qué mal gusto que tenía, bueno, vosotros sois eh, Los recuperadores de bicis y los culpables que a día de hoy esto haya vuelto con papá. ¿Cómo, cómo recuperáis muchas? A ver, intentamos recuperar el máximo y estar al máximo atento a todo. No es una cosa que siempre recuperemos el mismo número de bicis. Señores, es una de las zonas más guapas de toda la vuelta porque solo el día de la contrarreloj. Tenemos a todos los ciclistas, como les van llamando de minuto en minuto para que vayan saliendo, tenemos a todos los ciclistas ahí concentrados, les hacen el pesaje de la bici, les miran que esté todo correcto y todo bien, entonces todos van para ahí eh, y esperan a que les den el turno entonces aquí tenemos que ir todos con mascarilla están en burbuja porque estos días eh, cada día van haciendo pcrs y han salido unos cuantos casos casos que no son graves pero que tienen que abandonar la vuelta así que aquí le damos a la mascarilla y ahora les enseñamos cómo se concentran justo antes de salir además en contrarreloj que tienen que salir a muerte <risa> Don't scream, don't even make a sound. Don't scream, don't even make a sound. Don't scream, don't even make a sound. Don't scream, don't even make a sound. Don't even make a sound. Yeah, yeah, yeah. Do do don't scream. Swim. Aquí viene Nicaragua. Pues hasta aquí familia, un poquito de vuelta a España, quedan cinco horitas de tren y nos vamos para casa. ¡Yee!